Buenas tardes, información de Último Minuto, transmitimos la actividad presidencial de esta jornada. Veamos. Hoy es 21. 30 de marzo, miércoles, miércoles de Obras Públicas. Muy buenas tardes para todos los venezolanos y venezolanas, para toda la gente. Jueves de Obras Públicas, jueves 30 de marzo, ya se va marzo pues, viene abril. ...con toda su carga de rebeldía, con toda su carga de esperanza... ...con toda su carga de lucha histórica, abril histórico... ...para todos los venezolanos y las venezolanas... ...mi saludo a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan... ...a lo largo y ancho del territorio y más allá, venezolanos, venezolanas... ...que están más allá de nuestras fronteras, mi saludo solidario y comprometido... ...y a todos los amigos y amigas del mundo... ...hoy estamos aquí en Caujarito... ...en el sector Las Peñitas... ...de Charayave... ...nos vinimos hoy jueves de obras públicas... ...entregar un conjunto de obras públicas... ...aquí estoy acompañado con la vicepresidenta... ...compañera Delcy Rodríguez... ...con el vicepresidente de Servicios Públicos... ...Néstor Reverol, el ministro de Agua... ...el gobernador de Miranda... ...el presidente de Hidrocapital... ...Naúm Fernández, la primera combatiente... ...vinimos aquí en equipo, como siempre estamos en equipo... ...unidos, juntos, batallando por nuestra patria... ...haciendo mucho... ...con poco... ...haciendo más... ...con menos... ...esa es la regla, hacer mucho, mucho, mucho muchísimo... ...con lo que tenemos... ¿no? ...con una gran capacidad... ...para la efectividad en la inversión... ...en el trabajo... ...combinando la unión cívico-militar... Y no hemos venido a esta obra tan importante, recuperada, para entregarle cada vez mejor servicio y más servicio de agua a toda la población de la Gran Caracas y del Estado Miranda. Muy importante la recuperación de estas obras. Hoy, día jueves, día de obra, quisiera que el Ministro de Agua, compañero... Marcos Rodolfo, Marcos Torres, me hiciera un paneo de toda la recuperación que se ha hecho en este tiempo de mantenimiento profundo y de inversión necesaria, por favor. Bueno, Buenas tardes, mi comante, bienvenido a la planta potabilizadora Cajorito. Acá se ha hecho un trabajo extraordinario, donde hemos venido recuperando, la capacidad de potabilización es muy importante. Acá en esta planta se cumplen todos los procesos de potabilización. Pasamos de 9.000 litros por segundo a 10.000 litros por segundo. Agua que recibimos de Camatagua a 49.5 kilómetros para traer el agua hasta acá, hasta esta planta potabilizadora. Y luego 29 kilómetros más para llevarla hasta los Morochos de Baruta. Nosotros a través de las estaciones de bombeo tenemos que decir que al día de hoy todo lo que es el TUI-3 lo tenemos en un 100% operativo. Todo lo que llamamos el TUI-3, lo que nos ha permitido aumentar, el llevarle todo el líquido, el agua de esta planta potabilizadora a Caracas, a las 22 parroquias del distrito capital, aparte de Baruta y tres municipios de los Valles del Tuyo. Estamos hablando que a través de esta planta se benefician 4.250.000 habitantes y que con el trabajo, tenemos que decirlo, de la clase obrera, la clase trabajadora día a día, hemos venido rehabilitando no solo la infraestructura física, sino también todo lo que es la parte electromecánica de la planta. Correcto, trabajando intensamente en las obras, invirtiendo, ¿eh? nosotros estamos sometidos, como ustedes saben, a un bloqueo infernal, brutal, pero los recursos que se generan, la riqueza que se genera, por poca que sea, ¿eh? yo lo he explicado bastante, ¿Mm? el bloqueo nos ha llevado a percibir apenas el 10% de lo que este país percibía de manera normal, ...cuando no existían las sanciones criminales, 10%. Si antes percibíamos 56 mil millones de dólares anuales, ahora hemos logrado percibir el año pasado 5 mil millones, menos del 10%, mucho menos del 10%. Y con esos recursos, paridos, trabajados, afanosamente, con esos recursos, bueno, invirtiendo en obras públicas, en el agua, en la salud, en la educación... ...bueno, en todos los servicios públicos necesarios para nuestro pueblo... ...en vivienda, en alimentación, en salario, en eh, los bonos del sistema patria... ...en los bonos de apoyo a los trabajadores, bueno, invirtiendo en todo... ...todos deben saber que estamos todo el tiempo en un esfuerzo, en un parto histórico... ...para mantener la senda del vivir viviendo, para avanzar por encima de las desigualdades que ha creado la guerra económica y las sanciones, y esta obra precisamente nos empeñamos, como en todo el sistema de agua, gracias al 1x10, porque hay que darle las gracias al 1x10 como servicio. ¿no? Porque el 1x10, le decía yo ahora al ministro, cumple una doble función. En primer lugar, alertar y orientar hacia dónde debe ir nuestro esfuerzo, hay un problema de agua en tal sitio, se rompió el tubo tal, no llega el agua, etcétera, etcétera. En primer lugar nos orienta hacia dónde ir. Y en segundo lugar nos exige, nos exige de que seamos más eficientes, trabajar más, de que las instituciones respondan con eficiencia al pueblo, atiendan al pueblo. ¿Qué me dice? Sí, muy importante lo que usted comenta, el 1 por 10 del buen gobierno, porque nos permite territorializar los problemas del pueblo. ...automáticamente nosotros vamos al sitio donde el mismo pueblo denuncia las dificultades que se están presentando. Nosotros desde el Ministerio de Agua con la aplicación Benap, línea 58, tenemos un porcentaje de respuesta del 89.25%. Hemos recibido 94.000 casos. De esos 94.000 casos ya se han resuelto 84.000. Tenemos 10.000 que aún nos faltan por resolver. Algunos son proyectos estructurantes como el que le comentaba el día de ayer... ...que estaba encargado, que ya estamos en vía de resolverlo... Y esta planta potabilizadora también es parte de esa solución de la aplicación VENAT del 1x10 del buen gobierno. Correcto, desde Caujarito, desde Charayave, del estado Miranda, aquí estamos, entregando esta obra recuperada plenamente para el servicio de agua del pueblo, del pueblo de Venezuela, de la Gran Caracas, más de 4.500.000 personas ...reciben por esta obra... ...su servicio de agua... ...y cada vez hay que atenderlo mejor... ...cada vez hay que trabajarlo más... ...hay que ir sobre los diez mil casos... ...que quedan pendientes todavía... ...se ha llegado casi a un porcentaje del 90%... ...de atención del 1 por 10... ...porcentaje alto, importantísimo... ...que nos ha hecho mejores como instituciones... ...nos ha hecho mejores como gobierno... ...como poder popular... ...pero falta mucho por hacer... ...y eso hay que hacerlo... ...así que hoy jueves... 30 de marzo, jueves de obra pública, entregamos esta obra para el pueblo de Miranda y el pueblo de Caracas y nos vamos con Orlando Medina y su conjunto, con el canto de ¡Viva mi patria! ¡Adelante! Cantando. Viva los educadores que ahorita se están formando, y viva los ingenieros los que viven aquí luchando. Arpa que me rinde el sueño, que la copla voy sacando, con el cuatro bullanquero que ahorita me está llamando, y la música ya no era la que estoy interpretando, y que viva Venezuela la que no se está formando. Oh, oh. Alba. señores encaujaritos sigue tocando maestro no me la vaya a parar para que vea que improviso con agilidad mental y enterar para mí me sigue sigo con este guaral defendiendo plenamente nuestro folclor nacional ¡Viva mi patria! ¡Viva Venezuela! al señores con cariño y con amor, y le seguimos cantando la esencia de mi folclor. Viva Hidrocapital que lucha con gran honor, para llevar el agua a todita de esta nación. Viva música llanera, vive el arpa y el bordón, viva nuestro conquistador, viva nuestro don Simón. Ahora para despedirme lo digo con gran valor, viva la música de Llano y que viva nuestro folclor. ¡Viva mi patria! En esta actividad desde el estado Miranda, específicamente, como ya lo hemos bueno, dicho. Bueno, que viva la patria, Orlando Medino, su conjunto. Un aplauso. La música recia. ...del llano venezolano, del corazón venezolano... ...entre cantos y poemas vamos avanzando en esta Venezuela... ...en esta patria de lucha permanente, precisamente... ...aquí estamos hoy en Caujarito... ...obras fabulosas, bueno que con la gracia de la clase trabajadora... ...y con el esfuerzo de tanta gente... A podido ser mantenida, recuperada un elemento fundamental un elemento fundamental para el funcionamiento del país para el funcionamiento de nuestra patria para el funcionamiento del ser humano el mantenimiento dígame ser humano que pueda funcionar sin mantenimiento ¿ah? Todo el mundo tiene que mantenerse. ¿Ah? Y mientras uno va cumpliendo más años, el mantenimiento tiene que ser mayor. Porque cuando uno está chamo, está chamo, uno lo que va es para adelante, como un loquito pues, va para adelante, ¿eh? No se pone a recordar las cosas que le ha tocado vivir cuando tenía 10, 12, 14, 15, 20, 25 años y puedo decir que soy un sobreviviente de mí mismo. Pero cuando ya uno va cumpliendo los 40, los 45, los 50, los 55, y yo que cumplí 60 años, el 23 de noviembre uno tiene que cuidarse, mantenerse. Y si eso corre bien de esa manera para el ser humano, ¿verdad?, corre también para una comunidad la comunidad hay que mantenerla. imagínate ustedes que están 200 vecinos en una comunidad. Y tres vecinos vienen todos los días y lanzan la basura en una esquina. Y nadie les dice nada. Llega un momento que están llenos de ratas, de gusanos, moscas. Bueno, están llenos de todo, pues. De malos olores. ¿Ah? La comunidad debe mantenerse. Mantenimiento, limpieza, arreglos. ¿Mm? avanzar en poner las cosas bonitas siempre que todo funcione y cuando se dañe algo pum se rompe un tubo vamos directo a la ven a Pepe ah así que le dices tú Naun ven a Pepe, Pepe. <ríe> Naun Fernández ve ¿eh? ¿Ah? ...se rompe un tubo, rápidamente... ...ven a PP, la denuncia... ...soy Pedro Pérez... ...soy María Pérez... ...aquí estamos, en la comunidad... ...somos el 1x10 de la comunidad... ...se acaba de romper... ...llega el reporte al centro de, del 1x10... ...el reporte inmediatamente se llama al ministro... ...ministro, pan, el ministro moviliza las cuadrillas... ...vienen para acá, vienen para allá... ...se mueven, abren el hueco, revisan... ...que se rompió, sustitución... Eh, soldadura, arreglo, tapan el hueco, porque no pueden dejar el hueco abierto. A veces ha sucedido, dejan los huecos abiertos y se va a la cuadrilla. No pueden dejar el hueco abierto, la comunidad tiene que garantizar que el hueco lo tapan. Ponen la vía fina y vuelve el servicio a la comunidad. El mantenimiento, la conciencia, compañera vicepresidenta Delcy Rodríguez... ¿eh? ...compañero vicepresidente de Servicios Públicos... ...General en Jefe Néstor Reverol Torres... ...compañero general ministro de Aguas... ...¿qué se llama el ministerio? Ministerio del Poder Popular para la Atención de las Aguas... ...ministro Rodolfo Marco Torres... ...compañero Héctor Rodríguez Castro... ...gobernador del Estado Miranda... ...el mantenimiento de las cosas... ...para que no se deteriore nunca nada... ...mantenimiento preventivo... ...mantenimiento preventivo es clave... ...que las cosas, cómo está funcionando... para ahí ...cómo está la válvula, cómo está esto... ...cómo está el tornillo, cómo está el motor... Pa, pa, pa, ...está bien... ...en el mantenimiento preventivo a veces uno... ...logra divisar un problema... ...mira, esto está funcionando raro, ¿qué está pasando?... Entra, resuelve y el problema no pasa a mayores con el mantenimiento preventivo. ¿Ah? Lo mismo pasa con la salud, cuando se hace un chequeito de salud ¿ah? para ver, ah no, la cosa está fina. O si le toman a uno un, un punto, mira esto, tienes que atenderlo, lo atiende. ¿Eh? El mantenimiento preventivo, permanente. Y el mantenimiento correctivo, que es lo que hemos hecho con esta planta de caujarito, para que la planta esté en plena disposición de llevarle agua a las familias del Estado Miranda y de la Gran Caracas. Aquí en Caujarito, mantenimiento correctivo a fondo, y hoy estamos entregando esta obra, importante obra, para el servicio de agua de nuestro pueblo, de la familia del Estado Miranda y de la Gran Caracas. Y así debe ser en todo el país. Yo quisiera que el Vicepresidente de Servicios Públicos, ...general en jefe, Ernesto Reverol, me hiciera, bueno, un paneo... ...de cómo están los trabajos, haciendo más con menos... ...haciendo muchísimo con lo que tenemos... ...y avanzando en una inversión heroica. ¿no? Estirando el dinerito que entra, estirando el dinerito que entra. Vendrán tiempos mejores, cada vez mejores, para la producción de riqueza... ...para Venezuela... ...y de la producción de esa riqueza... ...siempre la inversión... ...para el servicio público... ...para el vivir viviendo... ...para la felicidad de la gente... ...porque tenemos el sistema... ...el sistema revolucionario... ...el sistema socialista... ...el sistema humanista... ...para cada centavo que entra... ...ese centavo va directo... ...a convertirse... ...en servicio social... ...en servicio público... ...en seguridad social... ...en vida de la gente... ...haciendo mucho... ...con poco, muchísimo con lo que tenemos. ¿Qué me dice el general en jefe? Néstor Reverol Torres, por favor. Sí, buenas tardes, mi comandante. Saludo al pueblo de Venezuela, a las autoridades presentes. Efectivamente, en materia de servicios públicos hemos realizado... ...de un tiempo para atrás, eh, por instrucciones suyas, un diagnóstico... Eh, ...de todos los servicios, en este caso del sistema hídrico... ...de las 17 hidrológicas que funcionan en el país... ...y en la recuperación de las plantas potabilizadoras... ...para garantizar un efectivo suministro de agua... ...al pueblo de Venezuela... ...en este caso hemos hecho un plan nacional... ...de recuperación de plantas potabilizadoras... ...un ejemplo es la que usted visitó hace algún tiempo... ...en La Guairita... ...y la de aquí, la de Caujerito, ...que estamos el día de hoy... ...también estamos rehabilitando una que está muy cerca de aquí... ...que se llama Ocumarito... ...y así como lo estamos haciendo aquí... ...en la Gran Caracas lo estamos haciendo a nivel nacional... ...lo más importante de esto, mi comandante... ...con muy pocos recursos... ...estamos haciendo muchas cosas... ...junto a la fuerza trabajadora... ...todos los trabajadores de las hidrológicas... ...se ha incorporado al trabajo... ...conjunto... Eh, ...sobre todo los fines de semana... ...en trabajo de mantenimiento... ...e incorporación de todos los sistemas... ...en las plantas también... ...de agua servida... ...que también estamos recuperando... ...en todo el país, conjuntamente pues con los gobernadores y gobernadoras de los estados... ...en un trabajo conjunto con la Vicepresidencia de la República... ...a través del Consejo Federal de Gobierno... ...y también establecer pues todas las relaciones conjuntamente al pueblo. Una de las cosas más importantes que hemos logrado, mi comandante... ...es la incorporación de las comunidades organizadas al trabajo conjunto... ...en la recuperación de los servicios públicos. Es lo más importante, la articulación con el poder popular y la articulación en tiempo real con el uno por diez del buen gobierno. Eso es clave. Tener la capacidad de respuesta, de atención, todos los temas tienen que ser atendidos. Hay algunos que no pueden ser resueltos de manera inmediata, sino de manera mediata o de mediano plazo, ¿verdad? A veces algunos problemas son... ...ameritan otros meses más, un poco más largo plazo... ...pero la comunidad tiene que estar informada... ...la comunidad tiene que saber qué sucede... ...la comunidad tiene que saber los pasos que se están dando para resolver... ...esa es la virtud del modelo político de la revolución bolivariana... ...la articulación del poder político con el verdadero poder, el poder popular... ...yo quisiera darle la palabra a una vocera de las mesas técnicas de agua... ...de Pioneros Hídricos de Ciudad Miranda... ...se trata de Jacqueline del Valle... ...Tobar García, Jacqueline. ...¿cómo estás tú, Jacqueline? Bien, mi presidente... ...caramba, qué alegría verlos a ustedes nuevamente por acá... ...y le voy a decir... ...desde el Poder Popular Organizado... ...le damos la bienvenida... ...le damos nuestro reconocimiento... ...a este equipo maravilloso... ...de nuestro presidente... ...su comitiva el Ministerio de las Aguas, nuestra gobernación, la alcaldía y las mujeres luchando, esas mujeres vanguardistas que día tras día con su ejemplo nos ha llevado a nosotros a seguir adelante. Hace 29 años enarbolamos una bandera, la bandera de la esperanza. Nos tomamos de la mano de un gran líder y hoy en día nos toca, pueblo, agarrar la mano de nuestro líder y acompañarlo en esta lucha contra la corrupción. Con... Querido presidente, usted no está solo en esta lucha. Usted lo acompaña a un pueblo aguerrido. Este pueblo está de la mano con usted, presidente. No se sienta solo en ningún momento. Estaremos batallando, estaremos confrontando, estaremos reconociendo a aquel traidor que ha venido a solapar sus actos de corrupción. Estamos dispuestos a trabajar de la mano, presidente. Y déjeme decirle... Quien traiciona, quien ama no traiciona y si tenemos amor a la patria es hora de que nosotros agarremos de, esta de este presidente, de esta comitiva, de cada aquel que levanta su bandera para llevar la corrupción al exterminio total incrustada desde de de la izquierda, que ha intentado, perdón, desde de la derecha, que ha intentado solapar sus actos y llevarnos a la catacumba, pues desde la catacumba nos levantamos, lo reconocemos y lo volvemos nada. Tengo que hacer el reconocimiento de que en este, en este momento tenemos una ardua interacción con el Ministerio de las Aguas, con la hidrológica, donde está mi general, allá está mi, mi capitán Harold, con las eh, todas las personas que trabajan en la hidrológica, nuestra Bripaz... Que déjeme decirle, mi Presidente, en el marco del 1x10, esta Bripaz, que es Poder Popular, que son voceros del agua también, hacen la atención de manera inmediata. Nosotros hemos obtenido más de 2.349 averías atendidas, mi Presidente hemos tenido la, el alcance de poder atender el 80% de aguas potables y el 20% de agua servida y seguimos en lucha, y seguimos trabajando. Y anteriormente había que correr detrás de los voceros para que formaran parte de las mesas técnicas de agua. Hoy en día, gracias a este gran trabajo que vienen desarrollando, gracias a que usted ha confiado en este poder popular organizado, son más los voceros que se suman y nos persiguen a nosotros para conformar lo que son las mesas técnicas de agua. Que Dios me lo bendiga, Presidente. Amén, Jacqueline, gracias. Jacqueline del Valle. Bueno, tus palabras... ...tienen... ...una gran fuerza. transmiten una gran energía, Jacqueline. Y te doy las gracias porque... ...yo jamás me he sentido solo. ¿Mm? Ni en los momentos más difíciles. Al contrario... Siempre tengo presente el mayor consejo que el Comandante Chávez nos enseñó y nos daba. Me decía el Comandante Chávez en los momentos más difíciles, Nicolás, siempre hay que confiar en el pueblo, siempre hay que convocar al pueblo, siempre hay que saber que es el pueblo el que tiene la verdad, la razón, la respuesta... ...y la fortaleza... ...para enfrentar todas las circunstancias... ...yo le digo eso hoy a ustedes... ...al Poder Popular... ...a todos los voceros, voceras... ...tengan la fe... ...tengan la confianza absoluta... ...que así como hemos dado tantas batallas... ...contra enemigos externos... ...contra vendepatria... ...que han llamado a sancionar al país... ...a dañar al país... Ustedes vieron a la rata sucia de Leopoldo López hace dos días en el Congreso de Estados Unidos llamando a que sancionen más a Venezuela, a que golpeen más a Venezuela, a que torturen más a Venezuela. Algún día, ten la seguridad absoluta, algún día las ratas como Leopoldo López estarán tras rejas pagando lo que le han hecho al pueblo de Venezuela. Ten la seguridad. Esas ratas de la derecha pagarán, pagarán más temprano que tarde. Ten la seguridad. Y así como hemos enfrentado circunstancias dolorosas, difíciles. Qué más difícil dolor que perder a nuestro comandante Hugo Chávez hace 10 años. Qué más doloroso y más difícil que eso. ¿Ah? Así como hemos enfrentado amenazas que nos iban a invadir por Cúcuta, que nos iban a invadir por Puerto Cabello, que entraron por La Guaira. Yo siempre le he dicho al pueblo de Venezuela, nervios de acero, calma y cordura y máxima conciencia popular. Y lo vuelvo a repetir hoy, nervios de acero, calma y cordura y máxima conciencia popular, que a los corruptos los vamos a castigar con todo el poder de la justicia y de la ley. Estén donde estén, sean quien sean, caiga quien caiga, así va a ser. Porque la maldad es doble. ¿Ustedes saben que meterse con el dinero del pueblo? ¿Ah? Ustedes saben bastante de eso. ¿Cuánto parimos para conseguir el dinerito, los churupitos, para recuperar las plantas potabilizadoras, para recuperar el sistema de agua, para atender miles de alertas y llamadas en el país con el 1 por diez? ¿Cuánto cuesta atender... 84 mil llamadas de la comunidad para distintos problemas: ruptura de aguas servidas, ruptura de, de aguas limpias, comunidades que tenían años sin el servicio directo y ponérselo con la llamada del 1 por 10. ¿Cuánto cuesta cada acción de esa, Marco Torres? ¿Cuánto cuesta? ¿Ah? ¿Cuánto cuesta con las bricomil en la Unión Cívico-Militar recuperar? ...miles de escuelas, de liceos... ...y faltan todavía... ...recuperar escuelas, liceos... ...ambulatorios... ...¿cuánto cuesta... ...mantener los CLAP... ...para que le llegue su CLAP... ...a cada familia en las comunidades... ...¿cuánto cuesta... ¿ah? ...mantener a los trabajadores... ...¿cuánto cuesta... ...construir las 500 mil viviendas por año... ...viviendas para el pueblo, porque no son viviendas para una élite... ...son viviendas accesibles, directas... ...a la familia más humilde de las humildes que puede haber en Venezuela... ...se le da su llave en mano para que abra su apartamento... ...para que viva en su casa propia, con techo propio... ...¿ah? ¿Cuánto cuesta eso? Pariendo en medio de las sanciones... ...para que venga un grupo de mafiosos... ...bandidos y malandros, a ponerle la mano al dinero del pueblo. ah, Eso es lo que causa en mí, como lo dije ayer, es indignación. Indignación. Y sé que en nuestro pueblo también. Pero también sé que nuestro pueblo, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra Policía Nacional, nuestra Policía Nacional Anticorrupción... Estamos en perfecta unión cívico-militar-policial, enfrentando a las mafias, enfrentando a los corruptos... ...y avanzando en un país productivo, trabajador, decente, honesto, que es la inmensa mayoría. Es la inmensa mayoría. Un país donde la mayoría sale todos los días a producir, a trabajar, con buena fe, a darle buen ejemplo a los hijos... ...a las hijas, a los nietos, a las nietas... ...que es lo que le queda a uno en la vida... ...lo que uno haga... ...siempre va a repercutir en hijos... ...hijas, nietos, nietas... ...porque es lo más hermoso que tiene uno en la vida... ...para dejarle el ejemplo... ...para dejarle valores... ...para dejarle conciencia... ...ah... ...eso es lo que debemos pensar... ...cuando pensamos en la construcción de un mundo nuevo... ...de una sociedad nueva de una sociedad del trabajo, la sociedad de la producción, del trabajo, del vivir viviendo. Tenemos que pensar precisamente en las generaciones que están por venir. Como lo decía Jacqueline, estar unidos. Y yo sé que cuento con el apoyo de todo el pueblo. Y convoco el apoyo del pueblo en esta batalla tremenda contra los antivalores, la corruptela, las mafias, los corruptos, por la honestidad... ...por la transparencia, por el trabajo, por la prosperidad de Venezuela... ...convoco al pueblo de Venezuela en unión cívico-militar-policial. Y creo en el pueblo, creo en los valores... ...y creo en el ser humano, lo puedo decir, lo tengo que decir... ...creo en los valores sublimes y trascendentes del ser humano... ...cuando se entrega por amor a su patria... ...quien se entrega por amor a su patria no se corromperá jamás, jamás quien se entrega por amor a los valores de la familia, la sociedad y la patria, siempre podrá entregar su servicio, de verdad, es lo más bonito, tener la mente limpia, chicos, a acostarse a dormir, tranquilo, con la mente limpia, ¿ah?, Poder verle los ojos a la gente, al pueblo, transmitir con su mirada la verdad. No tener que bajar por una mancha la mirada. ¡Qué vergüenza! Vivir del engaño, vivir de la mentira. No, no, no. Poder ver transparentemente a nuestro pueblo. Por eso creo, como dice Jacqueline, que todo esto es una puñalada trapera, terrible, dolorosa. Pero bueno, nos sacamos el puñal, nos curamos la herida y seguimos en batalla, seguimos en combate, seguimos en victoria, seguimos en unión perfecta cívico-militar-policial. Seguimos avanzando como patria buena, construyendo lo mejor hacia adelante, construyendo lo mejor. Bueno Jacqueline... Quiero saludar también a las autoridades militares, al mayor general Marcano Tábata, comandante de la región estratégica de defensa integral Capit capital. Marcano Tábata. Al general de división Hernández Lares, comandante de la zona de defensa integral de Miranda. Al comandante de la zona número 44 de la Guardia Nacional Bolivariana en el estado Miranda, general de brigada Axter Villamizar. Quiero saludar también en este acto tan bonito, bueno, a Humberto Marte, alcalde del municipio Cristóbal Rojas Charayabe, Humberto. Está fresco el municipio. O esta colina que está fresca, ¿verdad? ¿Verdad? Pero aquí siento fresco en esta colina. Estamos frescos, ¿verdad? Está fresca esta colina de Charayave, ¿vale? El la so sector Las Peñas, ¿no? Sí, la Hacienda Las Peñas. La Hacienda Las Peñas. Correcto. Saludo a toda la gente de Cristóbal Roja, de Charayave. ¿Te acuerdas cómo le decía en el año 92? Chara Chávez. Chara Chávez. Bueno, el capitán de Corbeta. Clemente Camacho, presidente de Hidrocapital e Hidroben. Juventud militar eficiente, trabajadora, adelante. A ah, la jefa de la planta de tratamiento de Caujarito, aquí donde estamos. Es una jefa, una joven. Yamelis Ortega, Yamelis. Jovencita. Tiene cara que trabaja demasiado, ¿verdad? Mucho, ¿verdad? ¿Duermes cuánto? ¿Tres horas? Cuando duermes. A veces, dice. ¿Duermes cuánto? ¿Tres horas? A veces. <ríe> bueno, que Dios te bendiga, pues, y te proteja. Igualmente, Rodulfo Salazar, presidente del Fondo Nacional para la Gestión Integral de las Aguas, Fonaguas. A Aníbal Fuente, presidente de la Fundación Laboratorio Nacional de Hidráulica. Compañeros todos. Y bueno, vámonos directo a Yaracuy. Allá está el gobernador Julio León Heredia. León Heredia. Julio César León Heredia. Allá está acompañado con un grupo de compañeros, con Juan Parada, alcalde del municipio Peña. Juan Parada, José López, coordinador municipal del Colectivo Socialista de Transporte. Angélica Méndez, líder comunera. Porque vamos a proceder a la inauguración de una obra. ...fabulosa, fabulosa, para todo el municipio Peña, para la gente de Yaritagua... ...allá le vamos a entregar hoy de la mano del gobernador León Heredia... ...un terminal super moderno, un super terminal de pasajeros que lleva el nombre de José Vicente Peña... ...vamos a mostrarle esa obra tan importante que hemos construido en estos meses al pueblo de Yaracuy, al pueblo de Yaritagua y a toda Venezuela que nos ven por televisión y redes sociales. ¡Adelante, gobernador! Saludo, mi comandante presidente. Bueno, desde aquí todo nuestro afecto, nuestra lealtad y nuestro apoyo en nombre del pueblo de Yaracuy, especialmente del pueblo del municipio Peña, que se vino para acá esta tarde. A inaugurar, a decirle a usted, presidente, gracias, mil gracias, mil gracias por esta majestuosa obra que se hace historia acá en Yaritagua, la capital del municipio Peña. Nunca en la historia había tenido un terminal y gracias a Nicolás Maduro que nos está dando este regalo precisamente en el 164 aniversario de nuestro estado de Yaracubín. Mi comandante, bueno, esta obra estamos hablando de una dimensión de 10.584 metros cuadrados. Es una obra que tiene eh, nueve oficinas para 15 líneas que van a trabajar acá. También van a trabajar dos líneas eh, de taxis, una línea de mototaxi. Vamos a contar con un área de cafetín para brindarle una atención... ...digna al usuario del transporte, pero también a los propios transportistas. Vamos a contar con una oficina del Instituto Nacional de Transporte Terrestre... ...de Medicina Vial, para que aquí los transportistas puedan recibir su servicio de manera inmediata... ...y como bueno, se ven las imágenes, todo lo que es la parte de servicio, baños extraordinarios... ...sala de espera y dos andenes que permiten la capacidad para 50 unidades... Desde este terminal, mi comandante, vamos a prestar servicio primero a los 14 municipios del estado de Yaracuy, pero desde aquí también el pueblo de Yaritagua va a poder tener el servicio directamente hacia el estado Lara, Barquisimeto, también hacia Valencia, hacia Maracay, hacia Caracas, hacia lo que es la zona de la costa, hacia Tucaca, Chichiribichi, e inclusive también podemos tener servicio, presidente... Desde aquí vamos a tener servicio hacia la zona fronteriza, hacia San Antonio del Táchira. Es una obra majestuosa y que de verdad infinitamente las gracias para usted, porque en estos tiempos de dificultades, de bloqueo y de sanciones, bueno, darle esto a nuestro pueblo solamente se logra con la voluntad, con el corazón, con el trabajo digno y honesto que venimos haciendo liderizado por usted. Aquí tengo al compañero... ...José López, que como vocero del sector transporte... ...quiere enviarle un mensaje a usted y al pueblo de Venezuela. Gracias, Presidente. Buenas tardes. Es un honor para nosotros... Eh, ...obtener una obra significativa... ...ya que estábamos esperando durante mucho tiempo... ...este terminal de pasajeros José Vicente Peña. Para nosotros, como transportistas... ...y usted como colega de nosotros, Presidente... ...agradecemos enormemente esta obra tan significativa que nos representa como transportista. Otra cosa quiero decir es que el usuario va a tener su movilidad como lo merece, va a llegar al terminal de pasajeros y dirigirse a los diferentes estados al cual necesitan viajar. Esto, Presidente, lo agradecemos de corazón, lo esperamos durante mucho tiempo. En todo momento, usted es bienvenido en el municipio Peña y con todo nuestro aprecio, lucharemos siempre, presidente. Bueno, mi comandante, una vez más, gracias. Qué mejor regalo le pudimos dar al sector transporte, al municipio Peña y sobre todo, eh, como le dije, este es el regalo... ...para el pueblo de Yaracuy... ...en sus 164 años... ...que acabamos de cumplir el 28 de marzo... ...orgullosamente le decimos... ...que Yaracuy, bueno, es un estado... ...un estado zamorano... ...decretado ese 28 de marzo por... ...de 1859... ...y presidente, cuente usted... ...incondicionalmente... ...con este pueblo yaracuyano... ...nosotros no tenemos... ...términos medios... ...lo entendemos de manera clara... ...en estos momentos históricos... Tenemos una posición que es o se es leal o se es traidor. Y nosotros aquí en Yaracuy somos leales a usted, presidente. Leales a la revolución, leales al legado de Bolívar y leales al legado del comandante Hugo Chávez. Adelante, mi comandante. aplauso a Yaracuy, ¿vale? Ah, un terminal monumental. Ah. Terminal hermoso, de verdad, al nivel de lo que la gente se merece, ¿Mm? Hecho, haciendo mucho, mucho, mucho con lo que tenemos, aunque lo que tenemos paso a paso irá creciendo y mientras crezca el ingreso producto del trabajo, del crecimiento económico, ese churupito siempre irá, es para el pueblo, ese dinero siempre irá para el pueblo. Hasta que logremos los niveles de ingreso que el país puede lograr y que el país logrará, que el país necesita, que el país se merece esos niveles de ingreso nacional ¿no? por el crecimiento económico en general. Tengo que decirlo. Allí ustedes saben, ¿no? esto de aprender lo que hemos aprendido a hacer mucho, muchísimo, con poco bueno, es parte de los logros de estos seis años de resistencia, de estos seis años de dificultades. ¿No? Hemos ido bandeándonos y no hemos detenido ni un segundo las obras. Por eso podemos entregar estas obras en Yaracuy, tierra zamorana, ¿no? fundada en 1859 en tiempos de la revolución zamorana. Ahí está el Yaracuy, Yaracuy, Yaracuy, Uyuyuy, la tierra de la madre reina María Leonza y de los pueblos barabíos. Te agradezco mucho, gobernador. Le agradezco mucho a los voceros populares, a estos hombres y mujeres. Toda tu lealtad, toda la lealtad de ustedes y sigamos en batalla permanente trabajando por nuestro pueblo. Que viva el Yaracuy, pues. Mi saludo. Y del Yaracuy nos vamos a Petare. Allá está el alcalde José Vicente Rangel Ábalos, mejor conocido como el Pepe Rangel. Allá está con Jaqueline Farías, presidenta de la misión Venezuela Bella. Con el mayor general Juan Carlos Dubulay, presidente del metro de Caracas. Y con la comunidad de toda esa zona de Petare. Porque vamos a proceder a entregar otra obra. Ahora en Petare, una obra muy importante, un espacio público para la comunidad, pero también una obra que reivindica mucho nuestros valores, nuestra simbología, el bolivarianismo. Se trata de la inauguración de la Plaza Bolívar de Petare. Petare no tenía Plaza Bolívar. Y ahora, gracias a la misión Venezuela Bella, que no se detiene en su... ...embellecimiento y construcción... ...de la Venezuela Nueva... ...vamos a entregar... ...esta Plaza Bolívar de Petare... ...adelante Pepe... ...adelante Jacqueline. ...adelante Petare... ...bueno presidente... ...la emoción del pueblo de Petare... ...y del pueblo de Sucre es tremenda aquí... ...no se imagina usted... ...la alegría... ...de todo este poder popular que se encuentra aquí... ...consejos comunales... ...las comunas, la estructura del partido... ...el pueblo aquí de Petare muy contento... ...como usted lo dijo, presidente... ...Petare, Sucre... ...no tenía una Plaza Bolívar... ...Sucre tiene más habitantes ...que la gran mayoría de los estados del país... ...y no disponíamos de una Plaza Bolívar... ...para rendirle todos los años en distintas fechas... Honores a nuestro libertador. Y con esos honores nuestro libertador, porque una cosa es que tenemos que tenerlo en la mente, en la conciencia, en el corazón de todos nosotros, lo que es el libertador de la patria, pero también un sitio para rendirle los homenajes en su fecha de nacimiento, de las batallas, un sitio para venir aquí y disfrutar con él todos los días. Y aquí este espacio bello y hermoso, presidente, esto continúa con el rescate. ...de la gran redoma de petares... ...usted ya ha pasado, lo ha comentado... ...por la gran redoma de petares... ...y cómo la hemos rescatado... ...para... ...para los ciudadanos, para la familia, para los niños... ...y hoy día la gran redoma... ...es un sitio para disfrutar... ...donde los niños vienen con sus padres, con los abuelos... ...y disfrutan por esa bella redoma, pasean... ...una redoma donde hay seguridad... ...y ahora con esta hermosa plaza... ...presidente, se lo agradecemos de todo corazón... ...una plaza más para el disfrute de los habitantes de aquí, del Gran Sucre y los visitantes. Una plaza donde tiene un tamaño importante, ya ya que el Infaría dará los aspectos técnicos... ...donde la utilizaremos todos los días, actividades culturales y ahora que viene Semana Santa... le iremos a inaugurar todos los días cultura, todos los niños que estén la felicidad... ...de la gente de Sucre, la gente petareña... ...aquí con sus niños... ...distrayéndose, paseándose... ...un sitio para las novios... ...los enamorados también para disfrutar... ...y anteriormente, presidente... ...esto era... ...mire, se alegraron cuando hablé de los novios... ...que vinieron a disfrutar... ...bueno, sí, aquí se pueden besar... ...de lo más lindo, abrazarse... ...les gusta lo del amor... ...mire, presidente, esto era un espacio... ...que era... ...bueno, aquí llegaron a violar personas mujeres, lamentablemente. Esto era un baño público, esto era una, un sitio donde se colocaban los, los delincuentes para salir de noche y hacer cosas terribles. Bueno, fíjense, hoy día, gracias a usted, presidente, a nuestro proyecto revolucionario de nuestra patria querida, hermosa, bueno, seguimos avanzando y como usted lo dijo, no se paran las obras, ni por mucho bloqueo que tengamos, el gobierno revolucionario que usted encabeza ha parado las obras de esta gran patria. Seguimos avanzando. Ahora le paso a Jacqueline Faría ¿no? para que le dé la información técnica de todo lo que ella realizó bello y hermoso aquí. Gracias, alcalde. Bueno, presidente, aquí Bolívar llegó a Petare. 402 años tiene la parroquia Petare y no tenía Plaza Bolívar, como bien usted lo informa. Y fue una decisión de esas que usted da, todas las plazas Bolívar tienen que estar bellas, porque ahí está nuestro, nuestro ideario, ahí está toda nuestra filosofía de revolución bolivariana. Y así hemos recuperado 134 plazas Bolívar, presidente, a lo largo y ancho de todo el país, para sumar 815 plazas. 815 plazas que en cuatro años la misión Venezuela Bella dirigida por usted y comandada por nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez ha logrado rehabilitar, embellecer, para eso que usted hace rato decía, el vivir viviendo, para que en las plazas ocurra ese espacio de encuentro. Esa comunidad, esa sociedad que se recrea, que además se forma con los valores de Bolívar y con los valores de todos nuestros próceres que embellecen nuestras ciudades. Así que 815 plazas y dos de ellas Bolívar nuevas, totalmente nuevas, en el municipio de Independencia, en Yaracuy... Y ahora aquí, en el municipio Sucre del estado Miranda. Dos plazas que hacían muchísima falta. Esta plaza tiene 1.350 metros cuadrados, presidente. Y tiene un espacio para los niños y las niñas. Un espacio para la música, para el teatro, para los bailes, para la danza. Un espacio para las actividades de índole oficial del municipio y de la gobernación de Miranda, un espacio para el encuentro político. Así deben ser nuestras plazas, el espacio donde nos congregamos, nos recreamos, nos formamos y seguimos creciendo y seguimos dando la batalla y en victoria a su lado, presidente, porque la misión Venezuela Bella es su creación para dar respuesta a lo que hizo la derecha, que fue la juarimba. Y viene la misión Venezuela bella, como usted dice, para poner a Venezuela bella, bella, bella, bella. Y así está quedando en todos los rincones del país. Vamos con todo, presidente. Adelante, presidente. Y Vamos con todo, presidente. Adelante, presidente. Bueno, vamos con todo, pues. Jacqueline, yo quisiera que el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, que está aquí... ...junto al equipo de trabajo... ...hoy acá en Charayave... ...en esta planta de Caujarito... ...en este jueves de horas públicas, me diga... ...bueno, su apreciación sobre... ...esta plaza tan importante para el municipio de Sucre... ...para la gente de Petare... ...¿qué me dice Héctor Rodríguez, por favor? Buenas tardes, presidente... ...bueno, un abrazo primero que nada... ...feliz de que esté nuevamente en Miranda... ...siempre nos honra su presencia, su visita... Le agradecemos todo el esfuerzo que diariamente hace por la patria, pero en especial el esfuerzo que hace siempre por apoyarnos en el Estado Miranda. Eh, tomar las palabras de nuestra vocera de agua, presidente, usted no está solo, usted está acompañado de todo un pueblo en esta batalla que está dando contra el bloqueo, contra las sanciones, contra la corrupción, y en el medio de la tristeza y de la rabia que genera esta batalla... Como les he dicho en varias asambleas, me quedo con la certeza, presidente, de tener un hombre como usted, honesto, pero además de honesto, capaz políticamente de tomar las decisiones más duras. Eso me da a mí y nos da a todo el pueblo una certeza infinita y unas ganas de seguir luchando y una certeza de que estamos del lado correcto de la historia. Así que, aunque sé que usted no necesita este agradecimiento por su fortaleza, por su convicción moral, no está más de decirle lo que sentimos. Nos sentimos orgullosos de tener un líder... ...de la honestidad, del talante, del coraje, de la valentía... ...y no pocos pueblos en la historia tiene un líder de esas características... ...así que gracias presidente. Sobre Petare, bueno usted sabe el esfuerzo que se ha hecho... ...hace cinco años cuando llegamos a la, la, llegó la revolución bolivariana a Miranda... ...a la gobernación, a la alcaldía... ...la redoma de Petare era un vertedero de basura... ...vertedero de basura... ...yo siempre decía en la campaña... ...cómo pretenden gobernar Miranda y gobernar el país... ...quienes no fueron capaces de gobernar una redoma... Todo el mundo nos decía, no te metas con ese tema que es imposible. Bueno, demostramos que gobierno nacional, regional y municipal juntos hacemos posible lo imposible. Convertimos lo que era un vertedero de basura, un espacio público para la recreación, para el disfrute, en un espacio seguro. Y hoy estábamos dando un paso más con la creación, la instalación de esta Plaza Bolívar, que es un espacio recuperado para la gente, para los niños, para todas esas barriadas de petares que cada vez les recuperamos. ...más espacio público. Y sobre el agua, que aquí estamos... ...usted sabe que en el primer periodo... ...la prioridad en Miranda era la inseguridad... ...nos entregaron un estado completamente violento... ...violento por la delincuencia, presidente... ...70 homicidios semanales, 10 diarios... ...15 secuestros semanales, 2 diarios... ...pero también violento por la política... ...las guarimbas, eh, de aquí de Valles del Tuy... ...fue la persona que quemaron viva... ...porque no se parecía a ellos... En estos primeros años de gestión, en el primer periodo nos concentramos en la seguridad, bajamos de 70 homicidios semanales a 6 y sigue bajando la curva, de 15 secuestros semanales a uno semestral y se sigue alargando el tiempo, hemos estado en un estado en paz en tiempos muy complejos. ...económica, socialmente, políticamente... ...y es la demostración también de que la revolución... ...hace bien las cosas... ...a diferencia de la burguesía, del capitalismo... ...del imperialismo... ...pero para este segundo periodo presidente... ...en todos los estudios de opinión... ...en todas las asambleas que hicimos... ...la gente nos dijo que ya no era la seguridad... ...que la siguiéramos atendiendo... ...pero que la prioridad tenía que ser el agua... ...desde hace un año... ...en coordinación, gobierno nacional... ...quiero agradecerle públicamente a su equipo, presidente... ...al equipo Hidrocapital, al Ministerio de Agua... al equipo, ...a la Vicepresidencia de Servicios Públicos... Eh, ...junto a la Gobernación, a todos los alcaldes... Eh, ...y especialmente a las Mesas Técnicas de Agua... ...al Poder Popular... ...hemos concentrado esfuerzo en la prioridad del agua... ...informarle que de 10.000 litros por segundo... ...que estábamos produciendo hace un año en los sistemas TUI... ...ya vamos por 16.000... ...y vamos rumbo a los 20.000 este año... ...informarle de que todas las averías que han reportado por el 1 por 10 ...en el caso de Miranda, más del 90% están recuperadas... ...y todos los días siguen apareciendo nuevas averías y las atendemos inmediatamente... ...informarle que en este año y tres meses llevamos 91 pozos de agua... ...91 pozos de agua es nuevo, este año vamos a seguir, llegar a 100 pozos más... ...entonces, eh, recuperar el sistema que teníamos, el que tenemos instalado... ...más las nuevas fuentes de agua, más la recuperación de la avería... ...y algo que estamos trabajando mucho con las mesas técnicas de agua, con las familias organizadas, el uso consciente del agua, eh, es lo que nos va a permitir recuperar otro servicio más, como lo hemos venido haciendo con el gas, como lo hemos venido haciendo con la seguridad, porque al final de eso se trata de gobernar, presidente, de resolver los problemas concretos del pueblo. Independientemente de las dificultades, como bolivarianos, como chavistas, tenemos que crecernos ante esas dificultades, tenemos que unirnos como pueblo, como gobierno y darle respuestas concretas al pueblo, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Gracias, presidente, por su fuerza, por su coraje, por su liderazgo, y... ...cuente con el Estado Miranda para todas las batallas que tengamos que dar. Con Miranda y con Petare, lo que vamos es para adelante. Entonces vamos a hacerle pase, Pepe, junto al pueblo... ...para que debeles la estatua en homenaje a nuestro padre... ...a nuestro libertador, a Simón Bolívar. Adelante, Petare. el escultor es William Valera y aquí vamos a hacer la develación. ¿No se va a caer para atrás? Se quedó. Ay, si ¿sí se cae. Bueno, presidente, aquí estamos en plena develación de la estatua ecuestre de Simón Bolívar, hecha por el artista William Valera. William Valera... No, ya no, no, no, ha realizado dos muecos, estatuas ecuestres del Libertador. Bien hermosas, bien, con mucha fuerza. El pueblo la viene viendo. Cuando llegó estaba forrada y se emocionaba. ¿Cuándo la van a develar? Bueno, aquí estamos en ese proceso de develar. Practicamos varias veces, pero ahorita se acaba de enganchar. Se enganchó en la espada. Pero bueno, ahí está Bolívar batallando, como debe ser, batallando en esta, en esta tarea hermosa de la revolución bolivariana. Le decía, presidente, un millón, cien, cien mil metros cuadrados se han recuperado de plazas, parques, bulevares para la recreación. Un millón, cien mil metros cuadrados para el encuentro, para esta sociedad... ...de iguales que estamos nosotros y nosotras forjando. Bolívar, 134 plazas Bolívar recuperadas. Y ahora esta de Petare, Petare tiene su plaza Bolívar, Bolívar Ecuestre... ¡Bolívar señalando el rumbo de la patria, presidente! ¡Adelante, presidente! ¡Adelante, presidente! Un aplauso, pues, lo lograron. Lograron develar la estatua de nuestro libertador Simón Bolívar. Petare, bueno. Felicidad en esta tarde linda. De hoy jueves 30 de marzo del año 2023. En este jueves de obras públicas, pues. Y entonces nos vamos de Petare, directo al Estado Falcón, ¿verdad? Allá en el municipio Carirubana, en la avenida Rafael González, Parroquia Punta Cardón. Allá nos vamos de Petare, de Pepe Rangel a Víctor Clar. Allá está Víctor Clar junto a la ministra del Poder Popular para la Salud, Magali Gutiérrez. Junto a la Autoridad Única de Salud del Estado Falcón, doctor Jesús Osteicoechea, junto a la doctora Mayerlin Yañez, directora del hospital Rafael Calle Sierra, del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Allá estamos, pues, vamos a proceder a la reinauguración de los servicios de cirugía pediátrica, emergencia adulta y del servicio de imagenología del hospital, obra hecha ...en estos meses de batalla, en estos meses de lucha... ...en estos meses de resistencia... ...haciendo mucho, muchísimo con poco... ...haciendo patria, haciendo revolución... ...invirtiendo en la salud del pueblo de Falcón. ¡Adelante compañero! Un saludo, presidente Nicolás Maduro... ...desde nuestro estado Falcón, península de Paraguaná... ...bajo este sol radiante, esta jornada... Hoy de nuestra patria, obras públicas para nuestra patria Venezuela, nosotros desde la península de Paraguaná, municipio Carirubana, aquí en la ciudad de Punto Fijo, estamos hoy entregándole al pueblo de Falcón. Como puede ver, presidente, gracias a todo su apoyo, a todos y cada una de las acciones que durante estos meses hicimos desde el Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, aquí está nuestra ministra Magali Gutiérrez, nuestra directora del Hospital Calle Sierra, la doctora Mayerlin Llanes, de igual manera nuestro director de Secretaría de Salud, Jesús Ticochea y todo el equipo médico, de enfermeras, personal obrero, administrativo, que elabora en nuestro hospital referencia, tipo 3 de la península de Paraguaná, presidente. Impacta en más de 450 mil habitantes de manera directa esta maravillosa obra pública, que para la salud del Estado Falcón es decisiva, es vital y por ello la celebramos, junto a usted, por el esfuerzo que día a día hace posible y que podemos hoy, ...cumplirle a la península de Paraguaná esta emergencia general de adultos... ...y también ahora una emergencia pediátrica quirúrgica que tendrá. Este hospital, presidente, fue fundado en 1987... ...y desde ese tiempo vale hoy destacar que gracias a usted, a la Revolución Bolivariana... ...también se le está haciendo un área completamente nueva. Estamos hablando de más de 5.000 metros cuadrados de intervención... ...tanto en las áreas externas como puede ver... ...totalmente nueva, ampliada, trabajo de dotación, de climatización, de electrificación de ampliación de todos sus estacionamientos, de todo y cada una de las obras civiles que durante meses se llevó la emergencia general del hospital doctor Rafael Calle Sierra, pero también en todas sus áreas y 19 ambientes. Más de 60 espacios que hoy dignamente entregamos nuevos para toda la comunidad hospitalaria del hospital doctor Rafael Calle Sierra. Y yo quiero, presidente, que junto con nuestra ministra del Poder Popular para la Salud y todo este equipo extraordinario que en el mes de marzo, también mes del médico, de la médica venezolano nosotros qué mejor manera de seguir honrando con obras de gobierno, con obras públicas, y lo invito, presidente, que así como estamos viendo desde esta escena maravillosa, desde esta tarde radiante paraguanera, podamos ver el impacto de vida y de salud que ahora significa esta nueva emergencia del Hospital General y de igual manera su área de imagenología y otras áreas de las cuales hemos hecho trabajo. Así que, presidente Nicolás Maduro, con ...compañera doctora Magaly Gutiérrez, yo le invito para que veamos... ...todo el Venezuela pueda ver el trabajo que hemos hecho presidente... ...y que gracias a todo su apoyo podemos hoy entregarle a la, a la península de Paraguaná... ...a nuestro estado Falcón y que sé que la salud, que sé que nuestros niños y niñas... ...nuestras mujeres, nuestras familias, hoy lo agradecen... ...hoy quiero agradecerle presidente a nombre de todo el pueblo falconiano esta importante obra... Obras son amores y los hechos son más que las palabras y creo que hoy lo mejor que puede hablar por nosotros son los hechos, son las obras como usted la está mostrando en el país y aquí nos encontramos en la emergencia pediátrica, quirúrgica y quiero que la doctora Magali también por supuesto le dé balance y detalle del impacto ahora desde el punto de vista de salud pública de esta importante obra que hoy estamos entregando. Buenas tardes. Presidente, para usted y para toda Venezuela que nos escuchan y nos ven a través de los medios nacionales. Es importante esta obra no solamente por la, el renacimiento que tiene este hospital después de 36 años de servicio, sino también su personal, que 663 personas se encuentran laborando en este centro hospitalario que con atención dignifica, con amor y hace todo lo posible humanamente para salvar vidas diariamente. Eso es importante destacar, es un hospital que no solamente atiende las emergencias, vamos a tener dos entradas independientes, una entrada para la, para, a, a la triaje de adultos, una entrada independiente para este triaje de, de niños, para cirugía pediátrica, donde vamos a contar con cuatro cupos totalmente dotados con monitores multiparámetros, con carro de paro. Eh, con bombas de infusión, con terapia respiratoria. Adicionalmente se le ha proporcionado a estos 663 trabajadores activos de este hospital un área de descanso de enfermería, un área de descanso para nuestro personal médico que está aquí todos los días. Este, esta área también cuenta con 40 residentes, presidente, haciendo... ...lo que nos corresponde hacer para ampliar las capacidades de nuestro Sistema Público Nacional de Salud. Aquí se hacen especialistas. Tenemos también 129 especialistas, los 40 residentes, 200 enfermeras... ...también tenemos nuestra sala de yeso, la sala de cura, el triaje de cirugía general... ...la terapia respiratoria, que es muy importante en todas nuestras emergencias... El triaje de medicina interna, una sala de procedimientos especiales, el estar de enfermería con nuestro personal de enfermería. Y vamos a, a la sala de trauma shock. Esta sala eh, es donde se depende, bueno, donde se decide la vida y mejorar. La, ...el paciente cuando una vez llega politraumatizado... ...y es aquí a través de nuestras bellas doctoras... Eh, ...de intensivistas que podemos hacer la diferencia... ...ellas pueden hacer la diferencia... ...yo quisiera que nuestra doctora... ...la directora del centro... ...Mayerlin Llanes... Eh, ...bueno, hable un poco sobre esta emergencia de trauma-shock. Gracias, ministra. Sí, presidente, bueno, aquí estamos primeramente... Dándole las gracias a ustedes por esta obra tan hermosa, estamos en esta área que viene a dignificarle la salud a todo el pueblo paraguanero. Aquí vamos a salvar vidas, esto es un área humanizada, 100% digna para nuestro pueblo. Vamos a atender un promedio de 150 pacientes. Tenemos la capacidad resolutiva para eso y también nuestro equipo de salud preparado con equipo de alta tecnología para resolver en tiempo récord, momento oportuno, la vida de nuestro paciente. Gracias, doctora mayerlín Presidente, yo también aprovecho para hacerle referencia, por ejemplo, la dotación especializada de alta tecnología que hay aquí. Estamos hablando de equipos de rayo X, de alta resolución, móviles. De igual manera... El, el equipo de ecografía, ecografía, de partes blandas, de igual manera toda la dotación especializada que tenemos en la sala de trauma show, Pero quisiéramos, carretar. presidente, y que la doctora Magali pueda seguir hablando, porque estamos hablando de una emergencia que ha sido ampliada a su capacidad, que puede atender a más de eh, 2.500 eh, eh, pacientes durante el mes, que podemos crecer ahora en una capacidad inicial que teníamos de 8 pacientes en unidades de cuidados intensivos a 32... y quisiéramos, presidente, mostrarle la unidad de cuidados intensivos, de cuidados especiales y de observación, para que pueda también ver Venezuela el impacto de lo que estamos hablando en salud para nuestro estado Falcón sí. y específicamente para la península Paraguaná, pero que no. ayuda al hospital de referencia No solamente, no solamente es esta área que también de de vital importancia... ...para el soporte avanzado de vida de nuestros pacientes que tengan la necesidad de utilizar estos aparatos eh, sino que también tenemos un complemento presidente, se rehabilitó lo que es el tomógrafo, el desintómetro óseo, el mamógrafo los equipos de alta tecnología el rayos X con su, con su rotación para que todos los pacientes tengan un diagnóstico certero en tiempo oportuno y aquí vemos a nuestras intensivistas que van a hacer posible eh, la atención al máximo de nuestros pacientes. Quiero darle la palabra al doctor Ostoicochea para que nos amplíe un poco sobre este servicio de vital importancia y de sus camas de recuperación. Sí, bueno, saludo, presidente Nicolás Maduro. Realmente eh, agradecerle en nombre de toda la comunidad médica que hace vida en este tan importante hospital para la península de Paraguaná. Esta área de unidad de cuidados intensivos va a contar con eh, cinco camas, con además sus ventiladores de respaldo que son necesarios para nosotros poder ingresar los pacientes que posterior a cualquier evento, bien sea politraumatismo o algún accidente cerebrovascular, necesiten la unidad de cuidados intensivos. Es importante resaltar que tenemos el personal totalmente capacitado las 24 horas para nosotros atender este tipo de pacientes y también tenemos un área, presidente, que es de suma importancia y que además... Eh, hemos escuchado también a nuestro pueblo paraguanero a través de la aplicación 1 10 del buen gobierno donde ellos nos decían que es importante que este hospital contara con un área de cuidados coronarios que cuenta con monitores multiparámetros, dos camas disponibles para este tipo de pacientes con infartos agudos al miocardio, taquicarias supraventiculares pero además que también esta área tiene los especialistas para la atención adecuada. Hoy nosotros podemos decir con mucha certeza y agradecimiento que estamos preparados en esta nueva emergencia adulto y pediátrica para nosotros seguir salvando las vidas, que es la meta que usted se ha trazado con todos los objetivos que con salud nos ha brindado. Adelante, Ministra. Bueno, Presidente, aquí nos encontramos ahora, como puede ver, en el quirófano de emergencia. ...dotado completamente con todos los equipos que requiere de alta tecnología... ...totalmente nuevo, máquinas de anestesia, todo el equipo de atención y de quirófano... ...aquí está todo el equipo internista, intensivista, especialista... ...que hacen vida en la emergencia y en el hospital el doctor Rafael Calle Sierra... ...y yo quiero presidente por supuesto junto con nuestra ministra con esta imagen... ...darle las gracias y que en estos momentos desde Falcón también nos unimos... En ese mensaje que usted recientemente daba al país y que los honestos somos más y que estamos con usted en esta cruzada por la vida, por los valores y sobre todo por el porvenir de nuestra patria y que lo acompañamos en toda y cada una de las acciones que va a seguir emprendiendo y tomando para el futuro y para el porvenir de Venezuela. Nosotros desde Falcón le damos las gracias porque esta obra refleja la voluntad firme del amor y de la conciencia popular de la que usted hace mención, con la cual también seguiremos su paso. Desde Falcón le damos las gracias, presidente. Desde Paraguaná, felices también estamos hoy por esta obra pública, por esta obra para la vida. Y desde Paraguaná, aquí crecí yo como niño. Crecí, mi mamá fue directora de este hospital en 1994. Tengo Hoy el sentimiento también de cumplirle a Paraguaná, a la salud, a Falcón, a la vida y al futuro del Estado, de nuestro pueblo y le doy las gracias. Gracias doctora Magalita, a usted, a todo el equipo de trabajo y a usted sobre todo presidente, un abrazo y vamos para adelante A seguir venciendo y Dios me lo bendiga en este mes de marzo que cerramos con obra, con amor y con voluntad seguir venciendo. Juntos por cada latido. Venceremos. Venceremos. Venceremos. Mis saludos, esos mensajes tan bonitos, fíjense esta juventud que se ha levantado en revolución, que son líderes ya, líderes, que han asumido las responsabilidades de ir al frente del pueblo, son líderes, estamos unidos desde la verdad profunda de nuestro compromiso y nuestro amor por Venezuela. ...por nuestra patria, la construcción de una nueva sociedad... ...como decía Lee Primera, una nueva sociedad... ...la sociedad del socialismo bolivariano... ...la sociedad del ser humano, del humanismo... ...la sociedad de la solidaridad, de la igualdad... ...de la libertad, del amor compartido... ¿Mm? ...estos muchachos que se han levantado... ¿Mm? ...Víctor Clar, gobernador de Falcón, Héctor Rodríguez... Gobernador de Miranda, es la juventud que se forjó en los tiempos de Chávez y que va demostrando sus cualidades, su capacidad de trabajo, su capacidad de lucha. Y que se van preparando para gobernar cada vez mejor, Víctor, gobernar junto al pueblo, siempre junto al pueblo, construir un inmenso poder popular... Empoderar a las comunidades, empoderar al liderazgo de base, a los jefes y jefas de calle, de comunidad, empoderarlos, tomarlos en cuenta, escucharlos permanentemente, fortalecer el 1x10, fortalecer el 1x10. El 1x10 es una bendición que ha llegado en estos tiempos de revolución. ...para que el pueblo tenga donde poner sus denuncias... dónde decir su verdad... ...donde ser atendido, dónde ser escuchado a tiempo... ...y se puedan resolver los problemas de la gente... ...el uno por diez permanente... ...con la gente, con el pueblo... ...bueno Víctor... ...lo que me queda es darte... ...mi saludo y mi abrazo... ...para todo el pueblo de Falcón... ...yo también soy falconiano... ...mi padre nació ahí... ...parte de mi familia vive en Falcón... Dale mis saludos de mi parte y mi compromiso de siempre con nuestro querido y admirado pueblo del Estado Falcón y con la falconía. Mi saludo pues, Víctor. Hasta la victoria siempre, Falcón. Venceremos, venceremos, venceremos. Bueno, y de Falcón nos vamos con otro joven también. Joven, deportista, de deportista se metió... Alcalde y de alcalde, el pueblo lo eligió gobernador en Guárico. Guárico, Guárico, Guárico, nos vamos de punta a punta recorriendo el país para entregar una obra para la juventud, una obra bella, majestuosa. Allá está el gobernador José Vázquez para proceder a la entrega e inauguración. ...del edificio de Ciencias Políticas y Jurídicas... ...de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego. El nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas... ...de esta importante Universidad Experimental Rómulo Gallego. Allá está su rector, José Torrealba. Mi saludo al rector. Está el presidente de la Federación de Centros Universitarios... ...Luis Nadales... La vicepresidenta del Centro de Estudiantes de ahí mismo, de Ciencias Políticas y Jurídicas, Adelmar Pernía, a darle el pase. Adelante, gobernador. Gracias, presidente. Les saludamos desde los morros de San Juan, acá en nuestro estado Guárico. Y bueno, un abrazo de solidaridad, de hermandad, de lealtad. ...de este Guárico invicto, Guárico que siempre ha estado... ...de pie con la revolución bolivariana. Y qué mayor lealtad, presidente, que es trabajando... ...trabajando al lado suyo, con sus orientaciones... ...con sus instrucciones. Y hoy, en estas actividades bonitas, es importantes... ...porque lo decían nuestros colegas gobernadores... ...usted también, en medio de las dificultades, de las complejidades... ...de la agresión de nuestro país, cómo nosotros estamos no solo resistiendo... ...renaciendo con obras, obras para nuestro pueblo. Y me encuentro acá en San Juan de los Morros, en la sede de la Universidad Rómulo Gallego... ...como usted expresó, con los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas... ...Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad. Y hoy, presidente, le vamos a entregar en nombre suyo, en nombre de nuestro gobierno revolucionario... Un edificio nuevo, como decimos aquí en el Llano, cero kilómetros eh, para esta facultad, para la carrera de Derecho. 15 años que ellos se encontraban itinerantes, presidente, en distintos espacios, pero no dejaban de estudiar la revolución bolivariana y en coordinación y articulación. Hoy, bueno, le entregamos este edificio para que puedan culminar sus clases, presidente. Este edificio costa... ...de 18 aulas, más dos aulas que ellos practican... ...lo que se llama la enseñanza de juicio... ...sus áreas administrativas, salas de baño... ...y además permite pues, las comodidades entre los componentes... ...que yo lo he dicho eh, innumerables veces acá... ...el sector universitario tiene, tiene tres componentes presidentes importantes... ...el primero de ellos es la fuerza estudiantil... ...aquí me acompañan líderes estudiantiles que además han venido asumiendo el trabajo con bueno con responsabilidad, con compromiso. Es la juventud de hoy, pero también es la juventud de mañana. El segundo componente, presidente de la Fuerza Laboral, los profesores y profesoras que han asumido este compromiso de trabajo, de trabajo incansable, para seguir en el marco de la enseñanza. Y el tercer componente es la infraestructura. La infraestructura y dotación como esta que estamos haciendo. Aquí estoy entrando en una de las aulas, presidente. En conjunto, bueno, con todos estos hombres y mujeres. Yo quiero que Luis Nadal, él es presidente de la Federación de Centros de Estudiantes, pero está cursando el quinto año de Derecho, de Derecho acá en esta facultad. Y bueno, muy contento y feliz. ¿Qué nos dice Luis? Muchas gracias, gobernador. Saludos, presidente. Reciba la emoción y la alegría de la Universidad Rómulo Gallego, la Universidad de Los Caminos y Horizonte. Presidente, me toca, en nombre de la población estudiantil, agradecer por estas hermosas instalaciones que dan pie al fiel cumplimiento del derecho constitucional que nos corresponde como estudiantes, su artículo 102, lo que es la, la calidad educativa. Y estas instalaciones lo demuestran, una educación gratuita y de calidad. Quiero decirle, presidente, que asuma usted que gracias a sus esfuerzos, compromiso y voluntad, nosotros, la juventud universitaria guariqueña, está inspirada cada vez más a seguirse formando para construir el país bonito. Además de eso, quiero decirle, presidente, que no nos vamos a equivocar. ...que gracias a las herramientas que nos está brindando la educación universitaria... ...hoy, con la conciencia, el lápiz y el papel... ...nosotros vamos desde las aulas a seguir revolucionando la educación... Y, ...y estamos seguros que guiados con Dios... ...con usted y el conocimiento, presidente... ...por supuesto que vamos a alcanzar el país bonito que todos queremos. Gracias, Luis. Bueno, presidente, esta es la juventud... ...esta es la juventud de oro, como lo hemos llamado. Yo también quiero que Aldemar... Pernía, ella es vicepresidenta del Centro Estudiante de, de Ciencias Jurídicas, nos dé sus impresiones, cómo te sientes, cómo está el edificio, mejor que donde estaban, ¿verdad? Así es, gobernador, bueno, antes que todo saludarlo a usted... Presidente, desde aquí del Estado Bolivariano de Huárico, desde la Universidad Nacional Experimental de las Llanas Centrales, Rómulo Gallego, un saludo unergista, un saludo revolucionario. Bueno, el día de hoy estamos súper contentos porque para esto nosotros fue un sueño, ya un sueño hecho realidad, un sueño materializado, porque ya teníamos años eh, anhelando lo que es nuestra facultad. Y hoy en día, gracias a nuestro gobierno bolivariano, ya lo tenemos. Gracias a usted, Presidente, a nuestro gobernador José Vázquez, a las políticas de nuestro rector José del Torrealba. Eh, hoy en día le decimos que cuenta con esta juventud universitaria, porque la UNER va por nuevos caminos y horizontes con nuestro gobernador José Vázquez. Vamos para adelante. Correcto. Bueno, presidente, esta universidad es una de las universidades más grandes del país en cuanto a la cantidad de estudiantes. Es una universidad que viene masificando, no solo en el Estado Guárico con la municipalización universitaria, sino también en distintas carreras, ya son más de 33 carreras. Con una matrícula solo aquí en Guárico de más de 54 mil estudiantes y más de 11 mil estudiantes en posgrado. Eso determina lo que es la calidad educativa, no solo por la cantidad, sino también por llegar la educación universitaria a cada rincón del Estado Guárico y, por supuesto, en otras entidades del país. Yo quiero que el rector José Ángel Torrealba, que ha venido haciendo un trabajo, nos dé pues sus impresiones y además comparta estos números importantes para seguir nosotros profesionalizando a nuestros jóvenes, haciéndolo cada día con mayor servicio, con mayor unidad, pero sobre todo en disposición con nuestra patria Venezuela. José Ángel. Bueno, sí, presidente, saludo en nombre de toda la comunidad universitaria, nuestros profesores, administrativos, obreros, obreros queremos darle las gracias. Las gracias por, por este edificio honorable que va para la prosecución de estudios para todos nuestros ...que va en crecimiento para formación permanente, en valores y en ética. Gracias a usted y gracias al gobernador José Vázquez, que incansablemente, incondicionalmente, siempre ha estado con nosotros en la mano, como un maestro más, como un líder más, como un joven más y como un estudiante más de la Universidad Rómulo Gallego. Por nuevos caminos horizontes, presidente, cuente con nosotros. Bueno, presidente... Contentos, felices, porque, insisto, esta obra tenía, bueno, muchos años que los estudiantes reclamaban sus espacios y hoy la revolución bolivariana, usted. La ha dignificado para que ellos sigan estudiando, sigan formándose. Y asimismo, el resto pues, de cada una de las facultades que tenemos acá en nuestra universidad. Cuente usted con todo nuestro Guárico. Ese Guárico invicto, ese Guárico de lealtad, ese Guárico de compromiso y que hoy, ante las dificultades, por encima de los bloqueos, nosotros vamos a estar siempre sirviéndole a nuestro pueblo. Gracias, presidente, por todo su apoyo. Y un abrazo desde el Guárico. Adelante. ...bueno, bonita, bonita obra, vale... ...le agradezco mucho su mensaje a Luis Nadales... ...ese muchacho, tiene energía, vale, en su mensaje... ...igualmente las palabras de Adelmar Pernía. ...bonito mensaje Adelmar... ...mi compromiso con ustedes muchachos, con los estudiantes... ...de todas las universidades de este país... ...para que sigamos avanzando... ...en la consolidación de la educación pública, gratuita y de calidad. Educación para todos y para todas. La educación como derecho social de nuestra juventud. Derecho garantizado. Con bloqueo o sin bloqueo. Derecho garantizada la educación en revolución. Con bloqueo, con sanciones, con amenazas, con lo que vengan. La educación siempre tendrá nuestro apoyo más ferviente, más decidido... Y nosotros unidos allí, unidos. Saludo a todo el estudiantado, al profesorado, al rector José Torrealba, Voy a toda la gente de Guárico. Gobernador, querido compañero, mándale un saludo siempre efusivo de apoyo al pueblo del Guárico. Guárico, Guárico, Guárico, Guárico. Y como estamos con el Guárico, entonces nos vamos a despedir. ...con música del llano. Vamos a despedir este jueves de obra, hemos entregado obras en todo el país... ...y seguiremos semana a semana entregando las obras que el pueblo necesita... ...para su vivir viviendo. Vamos a despedirnos con un joropo, Venezuela Resteado... ...con Orlando Medina y su conjunto, y le digo al pueblo de Venezuela... ...seguimos en combate, seguimos en batalla, seguimos en victoria... ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Viva no Venezuela! Viva mi patria querida, vive los oropos trapeados Y viva los estudiantes, los que siempre han trabajado Y me tienen presente como siempre acostumbrado Mi Venezuela, estoy restiado Porque por ella siempre he parado Mi Venezuela, sigan tocando Venezuela tan querida que esté el negrito Orlando presidente Maduro, adelante presidente, adelante siempre que tiene a su pueblo y a su cultura llanera. Saludo con mucho cariño a nuestro gobernador Héctor Rodríguez, adelante, al alcalde Humberto Martes, con mucho cariño y al capitán del folclor como es el capitán Escalona que siempre nos acompaña en corazón llanero. Ese apoyo en el corazón llanero. Si supiera, hermano mío, no saben cuánto te quiero. Y aquí le estamos cantando con un jorobo altanero. Y también mi general, escúcheme, Reverón. Recibe este gran saludo al compás de mi folclor Y el negro Orlando Medita, ese que le echa pichón. Juntos trabajando al compás del gobernador. ¡Adelante! ¡Viva Caujajito! ¡Estamos en Charayave! ¡Y Charallave para todo el mundo! ¡Alba! ¡Uh! ¡Uh! <tose> <tose> Vuelve el jorambo llanero con arpa, cuati, maraca Descendiendo, por favor, los genuino de mi patria Aquí en el estado cuárico el pueblo vaya a la Juan Santa María de Empiria, Caraboso y Saraza. Y allá es San Juan de los Morros. Vaya mi compra improvisada. Con la compra que yo tengo música venezolana. Honestamente, ese tremendo edificio. Para esa población, compadre, que fue entregada. Para que se gradúen, pues di abogado. Y yo para ellos le dedico esta música del llano. Acostumbrado, así se canta, señores cuando estoy en pleno llano. ¡Alma! Información que culmina con el presidente de la República, donde ha dado un balance importante en materia de obras públicas y de servicios para nuestro país. Ha dicho que el 89% de los reportes en materia de agua han sido resueltos a través de un plan que se ha diseñado por el Ejecutivo venezolano del 1 por 10 del buen gobierno. Asimismo, habló de la importancia de es ser más eficiente en cuanto a los servicios públicos para el país y seguir de cerca cada caso y cada reporte que se hace a través de la plataforma VNAP. Con esta información culminamos este último minuto. A ustedes muchísimas gracias por estar siempre al frente de nuestra pantalla venezolana de televisión.